Buenas tardes a todos, eh, muchas gracias en primer lugar a mi buen amigo, el profesor doctor Julio Guinea, a quien conozco desde hace años, como él bien han dicho, y al que tengo un cariño especial por la amistad que nos une de tardes de máster y, y jornadas juntos. Y nada, yo cuando recibí la invitación de Julio no le pude decir que no, porque sé cómo se toma de en serio eh, su dedicación, su trabajo, eh, conozco bien cuál ha sido su trabajo... ...y su nivel de conocimientos y, y bueno, simplemente no puedo decir que no a esa llamada. Eh, como bien ha dicho Julio, nosotros tenemos ahí un papel relevante a la hora de decir cuál debería ser el papel de la región de nuestra Unión Europea... ...y yo por ponerlo en contexto me gustaría decir por qué yo puedo eh, hablar de esto y, y por qué quizás somos una voz cualificada para hablar de este tema. Nosotros cuando entramos en el gobierno, ahora hace justo un año y pico y tuvimos que negociar pues, cuáles eran las funciones de cada una de las consejerías, de la vicepresidencia. Una de las funciones que recayó sobre la vicepresidencia fue la representación, suplente en ausencia del presidente, eh, en el Comité de Europeo de las Regiones. ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos tenido presencia ahí en muchos de los plenos, de los debates que ha habido, de las jornadas de trabajo, y hemos ido adquiriendo una idea de cuál es la utilidad del Comité de las Regiones, eh, qué es lo que allí se hace y cómo podría mejorar, quizás. ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos trabajado ahí en muchísimos ámbitos ¿no? y, y quizás eh, una primera observación que se podría hacer sobre el comité de las regiones, que está integrado por 350 representantes de, de los 27 estados miembros, eh, pues, miembros de las regiones, bueno, en nuestro caso se llaman comunidades autónomas, cada uno con su denominación en función de, de la terminología nacional de cada estado, eh, y luego alcaldes, bueno, representantes de administraciones locales, y nos convocan allí a plenos pues, cada X. Entonces, eh, nosotros hemos ido a hablar de multitud de temas. Hemos estado, por ejemplo, en grupos de trabajo de la Alianza Europea de Regiones con Industria del Automóvil. Eso supuso que en, uno de los primeros, eh, vamos, en una de las primeras sesiones del Comité de las Regiones tuviéramos un debate y luego se suscribiera un documento de cuáles eran los retos que... Tenía la industria del automóvil en Europa y en particular en regiones como Castilla y León o otras españolas como la comunidad foral de Navarra, por poner eh, algún ejemplo, bueno, o Valencia o Galicia, eh, pues, cuáles eran los retos para la industria del automóvil. Nosotros ahí hemos podido eh, hacer llegar nuestra opinión, que es realmente eh, que nos encontramos ante varios desafíos que nos hacen estar muy preocupados sobre cuál es eh, el futuro de la industria del automóvil, por poner ese concreto ejemplo. Ahora tenemos que adaptarnos a la normativa Euro 7, también la industria eh, tiene en el horizonte la adaptación a estas prohibiciones del motor eh, convencional de, de combustión en el año 2035 y nosotros hay, hemos querido dar nuestra opinión porque eh, sí que es verdad que muchas veces en Europa... Cuando digo Europa, me refiero a la Unión Europea, eh, se ve que hay cierta unanimidad sobre algunos temas. Eso todo en el Comité Europeo de las Regiones en el que eh, solo va un representante del gobierno, ¿no? no van representantes de la oposición. Todos los que están ahí es porque están en ejercicio eh, de, del gobierno, del ¿no? poder ejecutivo local. Entonces, nosotros ahí hemos querido ser muy claros en que ese concepto que se utiliza en muchos ámbitos, pero también la industria automóvil y la transición justa, uh -huh. debe ser efectivo, tiene que ser real, no puede ser meramente retórico y por eso nosotros, en conversaciones pues con los representantes de los trabajadores, uh -huh. estoy ahí en directo, ¿no? Sí, sí. Eh, ...en conversaciones con los representantes de los trabajadores... ...con el clúster que representa al automóvil... ...hablando en particular con, con las industrias del automóvil... ...que están ubicadas en Castilla y León... ...pues tenía, eh, hemos transmitido ahí nuestra convicción... ...de que la transición hacia nuevas formas de movilidad... ...debe ser más dulce, debe ser eh, sostenida, pausada... ...siempre respetando las normas de, de la economía de mercado... ...adaptándose en todo momento al estado de la tecnología y teniendo mucho cuidado muy particularmente con el mantenimiento del empleo porque como hemos visto en particular respecto a ese tema, eh, la transición a nivel de fabricación de vehículos de coches de motor de combustión que tiene multitud de piezas y tiene una gran complejidad a motores, eh, de, por ejemplo, de los coches eléctricos pues exige mucha menos mano de obra y eso lógicamente a un gobierno como el nuestro le preocupa mucho. Ahí hemos visto con cierta satisfacción que otras eh, regiones de la Unión Europea, otros Estados miembros pues han estado de acuerdo con nuestras tesis hemos visto eh, que algunas regiones de Alemania, por ejemplo, compartían esa visión, porque tiene una industria del automóvil potente y hay cierta preocupación por supuesto, algunas del, de Europa del Este y también de, de Italia eh, por hacer un paréntesis, eh, nosotros el, el trabajo a nivel de Comité Europeo de las Regiones también lo organizamos en torno a los grandes grupos políticos que hay a nivel de Bruselas, que como sabéis eh, y si no lo sabéis, pues lo digo así muy sucintamente, pues está el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista, está el Grupo de los Verdes, están eh, los autodenominados liberales, eh, Renew, eh, pues está también eh, el Grupo así los más venidos, identitario y luego nosotros estamos eh, los conservadores y reformistas eh, de la Unión Europea, el ¿no? ECR. Entonces, sí que es verdad que el trabajo a nivel de Comité Europeo de las Regiones, eh, no es tanto, según nuestra experiencia, con las delegaciones nacionales a, con, a nivel de España, porque hay eh, sensibilidades muy distintas, eh, sino más bien a, a nivel de grupos políticos. Nosotros ahí hemos hecho un trabajo eh, hombro con hombro con, con compañeros, con colegas de otros países de la Unión Europea y consideramos que es una experiencia, desde ese punto de vista, muy, muy enriquecedora. ¿no? Eso además ha traducido en ir estrechando lazos con todos estos eh, políticos de otros países y en invitaciones a, a distintos foros. Eh, por ejemplo, en particular, en la Alianza de, de Industrias de, de Regiones con Industria Automóvil, eh, tuvimos una convención el pasado otoño en Leipzig, en la región de Sachsen, en Alemania, de Sajonia y bueno, ahí se, se pudo detallar un poco más cuáles serán las percepciones de cada uno de los países, se pudo hablar de una manera más sosegada, se hacen visitas a las fábricas eh, que había por la zona y bueno, se tienen conversaciones que permiten profundizar un poco más en los temas porque si hay una crítica que yo después de un año eh, asistiendo a estos plenos eh, tengo es que en el comité de las regiones los plenos van muy rápido o sea, eh, Tienes un tiempo de intervención generalmente de un minuto y un minuto no da tiempo a nada. ¿no? O sea, da tiempo a dar un par de pinceladas o tres, eh, repetir algunas consignas de, de partido, si se me permite, pero no da tiempo a desarrollar una idea o, o a profundizar en un tema. Y eso creo es algo que, que se vería hacer una reflexión colectiva sobre si realmente se están produciendo debates o no en el seno del Comité de las regiones a nivel de pleno. Lo que sí que es cierto es que como sucede mucho en política, a veces los debates más interesantes o los que son más productivos son los que se tienen eh, fuera del propio pleno. O sea, nosotros hemos tenido ahí pues, reuniones de trabajo muy interesantes con, con asociaciones de todo tipo, eh, con empresas, con, con equipos de distintos comisarios y ahí es yo creo donde la experiencia eh, de estar presente en este tipo de instituciones pues, es más interesante. Eh, por poner algunos ejemplos, nuestra presencia en Bruselas eh, nos ha permitido también tener reuniones de trabajo eh, con el comisario de agricultura eh, ahí hemos estado con, con el polaco cuyo apellido soy, me veo incapaz de pronunciar, empieza por W y tiene no sé cuántas consonantes, así que es un poco difícil, pero, pero efectivamente el, el estar ahí en Bruselas nos permite eh, llevar las reivindicaciones eh, más propias de cada una de nuestras regiones, porque como os podéis imaginar, eh, las necesidades de una y otras regiones eh, son muy distintas, hay problemas que son comunes al conjunto de la Unión Europea, pero luego eh, cada región tiene sus singularidades, su tejido productivo y nosotros ahí hemos hecho llegar nuestras reivindicaciones. Por ejemplo, al comisario de Agricultura eh, le hemos planteado pues, que había que tener una PAC menos burocrática y con menos imposiciones verdes, que se adaptara mejor a las necesidades del de sector primario de Castilla y León. También le hemos pedido que en particular eh, que, que se revisaran algunos tratados... Eh, bilaterales, con, con otras eh, naciones extranjeras, pues para que se puedan incorporar a los tratados que ya se han celebrado y los que estén por celebrarse, las que se llaman cláusulas espejo, para que los productos agrícolas de Castilla y León puedan competir en igualdad de condiciones, sobre todo vemos en todos estos requisitos, eh, en temas fitosanitarios y en temas medioambientales, pues consideramos que es vital para que tenga sentido eh, que las eh, imposiciones que tienen eh, los agricultores, los ganaderos de Castilla y León, pues sean las mismas de todos aquellos que quieran eh, exportar productos a, a España o a otros países de, de, de la Unión Europea. Y, y bueno, también en el marco de esos eh, grupos de trabajo pues hemos tratado otros temas que, que son fundamentales, en particular para una región como Castilla y León, como es el tema de la despoblación. Eh, como sabéis, Castilla y León tiene un problema enorme de envejecimiento de la sociedad, además de éxodo rural, porque vemos como los pueblos poco a poco eh, van quedando cada vez más vacíos, en muchos casos, en otros no, pero en la inmensa mayoría de casos sí. Nosotros somos una región muy, muy extensa, tenemos 94.000 kilómetros cuadrados, lo cual nos hace ser más grandes que muchos países miembros, somos más o menos del tamaño de Hungría, el, tenemos el 20% más de, de territorio que Portugal y eso nos hace tener una realidad difícil de gestionar y todo esto es una situación que compartimos con muchas otras regiones de la Unión Europea y por eso cuando ha habido debates en torno a la demografía pues ahí hemos querido estar, eh, compartiendo inquietudes, problemas, eh, posibles soluciones con gobernantes de otras regiones de la Unión Europea. Así lo hemos tenido en foros en Bruselas, pues con otras regiones, por ejemplo, de Italia, o, o por ejemplo, eh, recuerdo la del norte de Finlandia, que tiene un problema aún mucho más grave que el de Castilla y León, y ahí hemos querido transmitir pues, todas nuestras reivindicaciones y todos nuestros planteamientos, ¿no? En particular en, en temas de demografía recuerdo una sesión plenaria donde acudió la comisaria encargada de estos temas de reto demográfico y nosotros, a diferencia de, de otras eh, regiones de la Unión Europea, quisimos eh, compartir algunos de los planteamientos que habían eh, transmitido el resto de dirigentes pero quisimos poner un foco ...quizás con más intensidad en lo que son las políticas de natalidad, porque sí que es verdad que, y, bueno, y lo vemos ahora con noticias recientes que vienen de cooperación entre el Reino de España y, y Estados Unidos, eh, vemos que muchas veces para enfocar el reto demográfico a nivel comunitario se ve únicamente como un problema de despoblación del medio rural o como un problema que puede quedar paliado únicamente a través de, de la inmigración y nosotros lo que hemos querido decir es que para nosotros la prioridad es que haya natalidad de los países de origen no que pues que en castilla y león pues nazcan niños de castilla y león y por supuesto se dará la bienvenida como no puede ser de otra manera a las personas que vengan a integrarse y a trabajar y a formar parte de nuestra sociedad <risa> respetando nuestros valores y nuestros principios y a partir de ahí ningún problema y sin embargo hemos visto como eh, esas ideas que hemos querido transmitir no siempre han tenido eh, buena acogida en estos foros europeos. Yo recuerdo en particular cuál fue la reacción de esta comisaria cuando dijimos que hacía falta que la Unión Europea impulsara más las políticas de natalidad a nivel comunitario y nos dijo que, que, bueno, que el tema de, de tener un hijo no era una cuestión puramente personal. Bueno, visto esa perspectiva, muchas de las otras decisiones sobre las que quiere influir la Unión Europea también son decisiones personales, como es la de utilizar uno u otro medio de transporte, comer una u otra cosa y, y bueno, creemos que realmente la Unión Europea ahí tiene un reto, eh, tiene un tipo de, de políticas realmente olvidadas, no ha querido eh, participar ni apoyar eh, activamente nuestras políticas eh, ...de natalidad y creo que hay una tarea pendiente en ese tema. Eh, nosotros, y lo he dicho antes un poco de, de refilón, ya que hemos llevado una voz ciertamente discordante a, a este foro, eh, nosotros vemos cómo de manera casi unánime por parte del resto de regiones de la Unión Europea se ha abrazado de manera acrítica y no sé si reflexiva, pero desde luego esa es la impresión eh, que se da... Eh, ...pues todos los temas en cuestiones medioambientales, ¿no? eh, Yo recuerdo a la alcaldesa de Luxemburgo, que creo que es de Los Verdes... Eh, ...pues pedir que, que hubiera más carriles bici en la Unión Europea... ...que hacía falta eh, impulsar más ese tipo de movilidad... ...algo en lo que yo no estoy en, en desacuerdo... ...pero ciertamente eh, considero que hay otras prioridades a nivel comunitario... vemos cómo algunos de los países quizás más ricos o más desarrollados... ...o con menos problemas de desarrollo económico pues han puesto su foco en todos los, todas las cuestiones verdes y, y como nosotros pues tenemos otras prioridades. ¿no? Yo recuerdo eso, en particular como en, en una de las sesiones del Pleno, nosotros lo que dijimos es que, que necesitábamos menos zonas de bajas emisiones y más zonas de altos nacimientos. Esto quizás en otras regiones pues o en otras ciudades pues, pueda ser más debatido ¿no? y, y lo aceptamos ...con toda la naturalidad, pero, pero entendiendo que nosotros venimos de Castilla y León... ...donde lo que realmente necesitamos es que haya movimiento, que haya actividad... ...que haya comercio, que haya acceso a los centros de las ciudades, que haya vitalidad... ...pues realmente eh, para nosotros era prioritario hacer una crítica a las zonas de bajas emisiones... ...y, y bueno y pedir que se hiciera una reflexión a ese respecto. Sí que es verdad que a nivel eh, comunitario... Y es mi impresión, de la que lógicamente se puede discrepar. Eh, vemos cómo los verdes eh, han tenido una influencia decisiva en todas las políticas europeas desde hace décadas. Eh, los verdes, que yo creo que, donde, yo creo que aquí tenemos una voz cualificada para discrepar en su caso, eh, eh, donde han tenido un mayor peso de manera originaria es en Alemania, ¿no? es donde quizás empezaron a coger más peso político, es donde han ido accediendo a gobiernos eh, regionales, de los lenders y, y demás, eh, y vemos cómo han influido toda la política europea, han influido en materia de movilidad respecto a la industria del automóvil, también influyeron decisivamente en toda la política antinuclear de Alemania, que, con la que nosotros pues, no, no estamos de acuerdo, como es público y notorio, y también en esa acelera, aceleración de, de toda la descarbonización y, y la búsqueda de otras fuentes de producción de energía. Yo creo que a este respecto, a nivel comunitario, o sea, habría que discriminar eh, lo que es... Eh, una acción ecologista eh, positiva, que yo creo que todos debemos reconocer, como los movimientos ecologistas en Europa eh, sirvieron para que hubiera un endurecimiento quizás de los delitos medioambientales, de cómo eh, se pues, ha evitado que haya más vertidos a, a los ríos, que las externalidades negativas de las industrias más contaminantes fueran las mínimas posibles, pero todo eso tiene que hacer compatible. ...con las políticas de desarrollo económico que seguimos necesitando las regiones de interior de todos los países de la Unión Europea. ¿no? Y, y yo creo que aquí, yo creo, Julio es un ejemplo, ¿no? eh, además él, él predica con, con el ejemplo. Yo lo recuerdo en campañas de, en las que se ha participado activamente recogiendo plásticos en, en ríos... Y, ...y yo creo que el ecologismo, eh, un ecologismo bien entendido debe ir por ahí, ¿no? lo que es puramente la, la conservación del medio ambiente... Eh, pues tratar de que el desarrollo humano, económico, industrial tenga el mínimo impacto en el medio ambiente, pero si se me permite la opinión, yo creo que el, el ecologismo radical actual que vemos que vandaliza eh, obras de arte, que atenta hace poco hasta contra sedes de monumentos, que que, bueno, que corta el tráfico, eh, pidiendo un futuro vegetal y, y todas estas cuestiones, creo que está perdiendo el norte, ¿no? Okay. Creo que es importante conservar esa sensibilidad por el medio ambiente, que yo creo que eh, todos podemos compartir, eh, pero bueno, olvidando las posturas eh, más radicales que ciertamente están lastrando a la Unión Europea. Ahora vemos cómo a nivel comunitario, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, eh, se está debatiendo si eh, añadir un impuesto más al queroseno. Y además está hablando de, de cómo se va a limitar eh, los viajes a media distancia entre distintos puntos de la Unión Europea y cómo hay ciertas exenciones para este impuesto al queroseno, siempre y cuando una de las bases final del, de la aeronave sea un país extracomunitario, lo cual lo que hace es que los países del norte de África se estén frotando las manos, igual que lo están haciendo en otras cuestiones eh, países como China, como Rusia, como Estados Unidos, como rivales a nivel geopolítico nuestros, eh, que ven como, como Europa... Eh, de la mano de todas estas cuestiones medioambientales se está pegando un tiro al pie y está limitando su propio desarrollo económico e industrial y por eso nosotros, siempre que hemos tenido ocasión de hablar de esto, pues hemos puesto ese énfasis, no porque tenemos la sensación de que a nivel de Castilla y León tenemos eh, retos a nivel medioambiental sin ir más lejos todo el tema de gestión de incendios forestales, es un ejemplo no que está de la máxima actualidad pero todo eso tiene que ir eh, de la mano de, de una política que permita ...el desarrollo económico e industrial, ¿no? porque nosotros tenemos esa convicción. Y todo esto es perfectamente compatible eh, con lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León, que es eh, participar activamente en la nueva agenda europea de la innovación, favorecer las nuevas formas de producción de energía, las que están quizás más de moda ¿no? que eh, últimamente las que se oyen más en la prensa, como puede ser el hidrógeno verde, como puede ser las plantas de biogás, de biotanol y, y bueno, todo lo que favorece eh, la, el aprovechamiento de residuos de, de la industria eh, del sector primario, de la industria del porcino, por ejemplo, o de la biomasa o, o de otras otros residuos vegetales pues, para la producción de energía. Pero nosotros ahí siempre hemos querido dejar claro que lo que hay que hacer eh, compatible es el máximo respeto al medio ambiente con que podamos tener una factura de la luz que sea competitiva para la industria, que sea accesible para las familias y que, en definitiva, que garanticemos el suministro, ¿no? Porque eh, ahí España siempre se pone la primera de la fila, eh, somos los que hemos derribado nuestras centrales térmicas los primeros, a pesar de que Alemania, que como hemos comentado es eh, el paradigma de lo verde, pues las ha mantenido y las ha utilizado cuando las ha necesitado. Vemos cómo eh, hemos cerrado, eh, a mi juicio, de manera precipitada las centrales nucleares en España, en particular en Castilla y León eh, tenemos el impedimento, ahí vamos, eh, se cerró Santa María de Garoña, en el norte de la provincia de Burgos, y nosotros frente a esto lo que decimos es que lo que necesitamos es un mix energético que favorezca una transición energética justa, con un mínimo impacto en el medio ambiente, pero que por otro lado que garantice eh, una seguridad en el suministro y que haga que nuestra industria pueda ser competitiva, porque nosotros tenemos eh, industrias que son eh, altamente exigentes en materia, eh, vamos, en necesidades eléctricas y todas estas decisiones eh, que vienen de lejos, que no son de antes de ayer, sino que vienen de décadas atrás, pues nos están lastrando. De todo esto hemos tenido la oportunidad de hablar a nivel comunitario y a mí me gustaría también aprovechar esta ocasión que me brinda el, el profesor Guinea eh, para matizar que nosotros eh, el gobierno de Castilla y León, que como sabéis es un gobierno de coalición formado por dos partidos con prioridades distintas, con muchos puntos en común, no exento de dificultades en el trato cotidiano, pues no es un eh, gobierno que esté en absoluto, en contra de, de la Unión Europea como organización, al revés, nosotros lo que queremos es que la Unión Europea vuelva a ser un gran actor político a nivel geopolítico que coja el peso que merece para poder competir en un mundo globalizado, eso sí, sin, sin santiguarnos ante todos los dogmas que vengan de la burocracia de, de Bruselas y, y, ten, y guardándonos la posibilidad de discrepar de algunas de sus políticas, lo cual consideramos que es la manera más sana de afrontar eh, las relaciones internacionales. Nosotros, sin ir más lejos, eh, tenemos muy a gala el haber sido reconocidos como el primer valle regional de la innovación de la Unión Europea, frente a los posibles cientos de candidatos que son las, las cientos de regiones de la Unión Europea. Eh, nosotros ahí eh, tuvimos un primer contacto con la comisaria de innovación, que es búlgara, del Partido Popular Europeo, la señora Gabriel, y cuando nos explicó en qué consistía este proyecto lo vimos como una enorme oportunidad para Castilla y León precisamente por lo que hemos comentado antes, ¿no? que las dificultades que tenemos y los retos que tenemos a nivel demográfico, ¿no? de retención del talento joven, de la atracción de nuevo talento para que se instale en Castilla y León, del desarrollo de nuevas oportunidades económicas y de emprendimiento. Pues en cuanto nos contó esto la comisaria de innovación, decidimos ir a por ello, trabajarlo ir preparando los informes que luego nos han permitido ser reconocidos como este primer valle de la innovación. Entonces, yo considero que esta es la mejor prueba ...de que nosotros ni mucho menos somos anti-europeístas... ...otra cosa es que seamos exigentes en muchos temas... ...como los que hemos comentado de la producción de energía... ...de la industria del automóvil... ...pero me parece injusta la atribución que se nos hace... ...que somos un gobierno anti-europeísta... ...nada más lejos de la realidad... ...y de hecho... Fardamos o presumimos de tener una gran relación con la Unión Europea. Hemos invitado al comisario de Agricultura a que conozca nuestras explotaciones del sector primario, eh, no solo agricultura, también ganadería, nuestra industria agroalimentaria, que es de las más eh, avanzadas a nivel tecnológico. ...con un instituto tecnológico agrario que tenemos a nivel de Castilla y León... ...que la, que la apoya... ...también estamos en, en constante contacto... ...con la comisaria de innovación, la señora Gabriel... ...de hecho, eh, sin ir más lejos, nos ha invitado hace apenas un, un mes y medio, a que la acompañáramos en una expedición que fue a San Francisco, a California, de la mano de otros dirigentes regionales de otros Estados miembros y de la mano también de pues, otras instituciones europeas, el Banco Europeo de Inversiones y, y otros, y, y, bueno, y también de emprendedores y startups europeas y, y, bueno, y responsables de innovación de grandes empresas a nivel europeo. y Por tanto, yo creo que esta es la mejor prueba de la buena comunicación y la fluidez que tenemos eh, con la comisaria. Eh, a partir de ahí, pues nosotros no reservamos la posibilidad de criticar algunas derivas a nivel europeo. Sí que es verdad que, que echamos de menos que en el, en el Comité Europeo de las Regiones, que ya hemos ido a varias sesiones, pues no se hable de, por ejemplo, de, de cuál es el, el rumbo ¿no? que está adoptando Europa, cómo eh, la situación en, alguno, en algunas regiones, algunas ciudades de la Unión Europea, están perjudicando la convivencia y están, quizás, eh, lastrando el futuro inmediato de la Unión Europea. ¿no? Eh, esto lo vemos a nivel de, de flujos migratorios. En el sur de España ya hay localidades que están teniendo unas tensiones a nivel de convivencia que tienen una relación, eh, vamos, eh, yo creo que, que evidente, eh, con unos flujos migratorios descontrolados. Eh, lo vemos, eh, bueno, se vio en la final... De la Champions en, en París, ¿no? Como hay barrios en, en París que, que son zonas no go, o lo vemos en Molenbeek, en la propia eh, Bruselas, y de esto a nivel comunitario nadie habla, ¿no? Nadie habla y no, nosotros no queremos caer en la ingenuidad de pensar que es que no han caído, sino porque deliberadamente están tratando de ignorar este problema. Y nosotros consideramos que hay que afrontar este debate pues, de manera libre, ¿no? Eh, sin, sin prejuicios, pero con toda la seriedad porque eludir los problemas desde luego no es la mejor forma de tratar de resolverlos porque estas cuestiones eh, de manera aislada y pues no, no, no se resuelven. ¿no? Entonces nosotros nos gustaría que estos temas pudieran tener un mayor protagonismo.